Hola, y hoy en Vacúnate, Vacúnalos vamos a tener de invitada a Sara Hernández. Nos cuenta todo sobre el meningococo y sus vacunas. Hola a todos, yo soy Sara, estudiante de enfermería, y en el vídeo de hoy del programa Vacúnate, Vacúnalos os voy a hablar de una enfermedad, o más bien de un subtipo de esta enfermedad, conocida como meningitis ACWY. Comenzamos explicando, ¿cómo es este tipo de meningitis? En general, la meningitis está producida por la bacteria Neisseria meningitidis, que tiene varios subtipos. En el caso de esta enfermedad en concreto, como su nombre indica, están implicados los subtipos A, C, W e Y. Las principales manifestaciones son la meningitis, que es la inflamación de las membranas que mueven el cerebro y la médula espinal, y la septicemia, que es la infección de la sangre. Algunos de los síntomas principales son fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez de la nuca. La mortalidad de esta enfermedad es de aproximadamente el 10% de los casos y pueden quedar secuelas graves como ceguera o problemas mentales en otro 20%. En España se introdujo la vacuna en el año 2000 y gracias a ella la incidencia de la enfermedad ha disminuido, llevando a la enfermedad a sus mínimos históricos. ¿Y cómo es la vacuna que nos protege ante esta enfermedad? Existen vacunas que nos protegen ante un subtipo de la enfermedad. Sin embargo, hay otras que nos protegen ante varios tipos, como es el caso de la vacuna contra los subtipos A, C, W y Y. Pero, ¿cuándo debemos administrar estas vacunas? Esta vacuna ha entrado hace relativamente poco en nuestro calendario vacunal y se está administrando o a los 12 meses o a los 12 años. En ambos casos solo se administra una dosis única. Con este vídeo tienes la información básica que necesitas saber para estar informado tanto de la enfermedad como de la vacuna que nos protege ante esta enfermedad. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.